Hola, hola, Rosemary Tapia. Viernes 28 de abril, culminamos la semana de celebración del idioma español. El programa sociocultural Siembra de Lectores bajo mi dirección ha celebrado cada día una novela diferente. Este viernes queremos culminar con una novela que ha sido fuerte, que ha despertado conciencia entre los niños y los jóvenes un grito desde el silencio el oscuro abismo del bullying donde hay tres afectados la víctima, el acosador y los espectadores al leer esta novela los niños y jóvenes toman conciencia de que el silencio no es la solución agrava el problema tendrán mis palabras hablándoles de las novelas y la magnífica intervención presentando la novela de Julie Boutet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 desde el silencio de los abusados y digamos, basta ya. Rindo homenaje a los héroes anónimos que suspenden sus propias actividades para tender la mano a otros. Con mi literatura he procurado ayudar a jóvenes de distinta manera. Dos minutos de un joven y su actitud compasiva justifican con mayor fuerza mi fe en la humanidad. Rosmarie Tapia, un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying. Cuando estás sujeto a guardar silencio por imposición y represalias por agresión, piensas que es una autoprotección, pero en realidad es lo que te convierte el miedo. Es como traicionar a un enemigo, donde el principio básico y absoluto es la profunda humillación vergonzosa como respuesta pragmática ante los mal llamados a tener autoridad sobre el agredido o víctima de acoso. Silencio que prolonga el sufrimiento que implica contemplarlo, poniendo a prueba las inseguridades guardadas de forma secundaria, llevando una sombra que asfixia y engulle a la infinitud donde reinan las confusiones y verdades como secretos inquebrantables, que dan cabida a la impotencia ante el hostigamiento disfuncional por prejuicios y estereotipos como factores excluyentes. Palabras y actos que ridiculizan con la clara intención de herir y provocar tristeza, con evidente actitud de descaro que define el acto deshonesto amparado en el pacto de quien observa y quien ejecuta la acción a golpes, o diezma de forma verbal el claro sometimiento. La historia toca la gravedad compleja del maltrato psicológico que se vive de diferentes formas, especialmente en las escuelas, utilizado como base y referente de esta trama donde la causa o resquebrajamiento tiene inicio en los hogares con los aspectos sentimentales que ello involucra y que afecta el estado emocional que lleva a conocer de cerca a los personajes involucrados, forma que vislumbra cómo influye la crianza de los padres, el entorno familiar, la seguridad que se transmite a los hijos y que increíblemente es observado en la sociedad en general producido de forma reiterativa. Revela el poder de la agresión como fenómeno de naturaleza social y la manera como siembra el desequilibrio emocional intimidante de, de violencia y negación al enfrentar esta posición, desarrollando problemas de salud mental y adaptación, lo cual desencadena diferentes afecciones graves de salud y una profunda soledad como justificación que aísla, marcando de manera significativa a quienes lo padecen y muchas veces ven el suicidio la posible solución. La narrativa es un llamado a resaltar la conciencia, los valores y el despertar de la humanidad del individuo en el entorno donde se desenvuelve y así ser parte activa de la solución. Las temáticas de la misma son un llamado a no ser lectores y observadores silentes, enseguecidos, viviéndolo con normalidad e indiferencia. Es también observar objetivamente la distancia de la realidad que contrapone que el agresor tiene problemas tan graves o mayores que el abusado. Invita a alzar la voz para romper el silencio, abrir los canales de comunicación, recibir el apoyo que se logra por la determinación de tener valor suficiente para poner un punto final Recuerda que el autoestima y la confianza son las terapias de apoyo para todos los involucrados y así reconocer la propia vulnerabilidad afianzando las fortalezas y limitaciones. Las relaciones sanas establecen y permiten no estar bajo el control de nadie que pretenda vejarte. Solo tú puedes escribir tu propia historia. No permitas que otros la escriban por ti. No permitas que nadie secuestre tus emociones, tu seguridad y amor propio. Con el espíritu que caracteriza a la escritora como núcleo inalterable y fundamento de sus obras, vemos cómo impacta de forma dinámica con sus temas a niños, jóvenes y adultos. Destaca con el arte de las letras el respeto fundamental. Reafirma que la unión hace la fuerza para construir una cultura de paz de la mano del proceso de educar las emociones para gestionarlo con un programa efectivo que enfoca señales de alerta y razones que construyen una víctima con inferioridad y desventaja, teniendo como objetivo reflexionar, reconocer y comprender la problemática. Resalta la esperanza, el amor inalterable, la amistad y valores, empatía, tolerancia e incluye la acción del perdón que sana. Argumentos que expone la autora y van de la mano con investigaciones minuciosas. Entrevistas, docencia, aporte social, cultural, para desarrollar un proyecto anti-bullying con miras a implementarlo en los colegios, percibiendo lo real al escuchar y dialogar. Dignificar a quien no es culpable de provocar dicha violencia. En este sentido, es importante transmitir lo vivido para traspasar el reclamo, la decepción por la herida pero sin el temor que yacía escondido y permitir que la vida inicie su cambio hacia el logro y desarrollo de la confianza, cada vez más fuerte de pensamiento y formación mental positiva, todo ello ilvanado y congruente para formar un todo dentro de una obra tan compleja. Para finalizar, citamos, con su palabra escrita Rosmarita Tapia grita, basta ya, y exhorta que desde el silencio miremos el abismo del bullying y llevemos luz a esa oscuridad. Estamos a tiempo de hacer que en nuestra sociedad lleguen a brillar con esplendor la justicia, la solidaridad y la generosidad por sobre cualquier otro factor nocivo o poco edificante. Muchas gracias.